Bueno, pues buenas tardes. Eh, gracias por estar aquí en el segundo Meetup de Talento. Eh, y tenemos la suerte de, tener, de contar con nosotros con Damaso Beach, es que es doctor en farmacia del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Ha sido eh, de la Universidad de Granada y ahora trabaja en el grupo Vitro. Vitro que tiene una plantilla de 260 personas y además tiene líneas de productos muy interesantes, una de biología molecular, que entra en plataforma de diagnóstico autorizadas de para COVID, los PCR le aportaron unos ingresos pues, de 14 millones ¿no? en 2021, o sea que que pensar que es una, es una empresa súper potente y que se ha validado también para el virus de papiloma humano y otra enfermedad infecciosa y lo que complementa también con una plataforma de genotipado y otra de anatomía patológica donde se encuentra su negocio tradicional de reactiva a la que ahora ha agregado un software de gestión de laboratorios que es ANAPAD. Entonces, bueno, encantado, Damaso, que nos cuente. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y aquí, bueno, vamos a tener eh, eh, perfiles variados, ¿no? De, de, de toda la gama de posibilidades, desde FP hasta eh, de graduado, hasta máster, hasta doctor. Entonces, bueno, si quieres, coge tú la presentación, si te parece, Damaso, y, y la comparte. Y, y muchísimas gracias. Vamos a ver. Gracias por tu palabra, muy amable. Se supone que hemos cambiado, pero como tenemos la misma primera diapositiva, vamos a ver si es verdad. Tiene toda pinta que sí, yo creo que sí. Si quieres pasa. Ahora. ¿Ha pasado? Sí, sí, sí, fenomenal. Sí, vale. Es que normalmente... Zoom no es la herramienta que usamos mucho y digo, a ver si lo estoy haciendo bien. Muy bien. Lo he dicho, muy, muy amable por tus palabras. Eh, voy a dar una, una pequeña visión de conjunto de lo que es Vitro para aquellos que, que no lo conozcáis. ¿De acuerdo? Así que, bueno, empezaré comentando que es una empresa española y se encarga, pues, por su labor fundamental, es desarrollar, eh, fabricar y vender, comercializar Determinados productos reactivos, keys para el diagnóstico in vitro, los dispositivos para llevar a cabo los experimentos y el software para el análisis de todos los resultados que se van obteniendo. Todo esto centrado en dos ámbitos que son la patología y la, macro, la microbiología. Esto es de forma general, si nos centramos un poquito más podemos ver como tres partes, ¿de acuerdo? Tres partes que sería el diagnóstico molecular, que se que se dedica al desarrollo de los kits, los reactivos y todo esto que acabo de comentar. Después la anatomía patológica para la detección de, de enfermedades y hacer análisis de, de muestras biológicas. Y por último, un laboratorio de referencia que es concretamente el, el que recoge todo lo que produce el diagnóstico molecular y la anatomía patológica respecto a anticuerpos y fl sonda fluorescentes y todo esto para hacer la valoración de las muestras clínicas que llegan a, al laboratorio. ¿vale? Eso de forma muy genérica, ahora hablaremos un poquito más en detalle, no, no nos vamos a extender demasiado tampoco. Eh, ¿Qué es lo que puede ofrecer Vitro a alguien que quiera seguir su formación, ¿O algún tipo de trabajo de fin de máster o que corresponda a su nivel de, de educación, de grado de educación? Pues lo que puede ofrecer es participar en el desarrollo de uno eh, de estos proyectos, desde el nivel del diseño a la elaboración, a la documentación, etcétera, etcétera. Eso es lo que se puede ofrecer. ¿Qué es lo que se solicita a esas personas que quisieran eh, aspirar a, a esta posición? Pues tienen que tener conocimientos fundamentalmente en tres áreas, que son biología molecular, eh, microbiología y biotecnología. Por supuesto, tener interés por el sector del diagnóstico in vitro y lo que se supone a todo el mundo, que es estar motivado por la cuestión y algo que es relevante, que quizá no tenga tanto que ver en otros ambientes, pero sí en la empresa, que es eh, tener capacidad para el desarrollo de informes y la documentación, ¿vale? Pensar que desde que se diseña uno de los productos hasta que acaba saliendo al mercado un tiempo después, todo eso tiene que estar perfectamente trazado y hay que estar perfectamente documentado, ¿de acuerdo? Entonces, visto esto de una visión general, os voy a poner un poquito en contexto cómo ha sido la historia breve, pero interesante creo, de, de la empresa. Mirad, ahora es el grupo Vitro, pero comenzó, comenzó nació eh, siendo eh, el, en Sevilla, como únicamente eh, la distribución de productos de terceros. ¿de acuerdo? Eso fue en el año 89. No fue hasta el año 96 que se decidió el desarrollo de productos propios. Y hasta, hasta el año 2018 no se vinculó Master Diagnóstica junto a Vitro y eso fue lo que dio un poco de empuje y empezó a crecer más la empresa. ¿De acuerdo? Eh, de hecho, ya empezó a haber una visión tanto nacional como internacional. Actualmente, como ha dicho Lourdes, pues somos más de 260 empleados en general y más de 50 estamos aquí en Granada. Sus productos están presentes en más de, de 30 países a nivel internacional. ¿Por qué digo lo de 50, más de 50 aquí en Granada? Porque la empresa tiene cuatro sedes, ¿de acuerdo? Muy brevemente os comentaré, tenemos la sede de Sevilla, en la que hay un almacén, donde se encuentran los productos que se distribuyen de terceros, pero también es donde se elaboran eh, las plataformas de hardware, donde se pueden llevar a cabo los experimentos con los kits que se desarrollan. ¿De acuerdo? Después tenemos la sede de aquí Granada, que sabéis que se encuentra en el campus de, de la salud, aquí del, cerca del PTS, y tiene fundamentalmente varias secciones. está la de investigación y desarrollo, donde yo me muevo, la de producción, que es la que fabrica los kits, que se diseñan, la del control de calidad, como su propio nombre indica, pues es la que realiza los controles para determinar que todos los productos que se fabrican tienen la calidad que corresponde, y el laboratorio de referencia, que como se he dicho anteriormente, es donde se estudian, se validan, eh, se diagnostican las muestras clínicas que llegan hasta aquí, procedentes de hospitales, de laboratorios clínicos o incluso de particulares. Aparte de estas dos sedes, aquí en Andalucía, hay unas oficinas en, en Madrid y bueno, también en un lugar de, de almacén en el que está la dirección, se realiza el entrenamiento del de nuevo personal, sobre todo de venta este tipo de cosas. Y una última sede que más reciente, que se pues está en Lisboa, más con, con tinte a nivel de distribución de los productos de la empresa. de acuerdo? Solamente para que tengáis una idea un poco por encima de, de cómo ha ido evolucionando, ahí poner las fechas, cómo ha ido creciendo esta empresa a lo largo de, del tiempo. Muy bien. No me voy a extender demasiado, así que esa me la voy a saltar. Sabéis que me gusta concretar, no sé si había aquí habrá algunos alumnos del Master View Enterprise, saben que me gusta ir más, más al grano, para que nos quedemos con las ideas claras. Entonces, con todo esto que os he comentado, ¿qué es lo que se pretende ofrecer? Pues lo que se pretende ofrecer es soluciones integradas integrales de diagnóstico, es decir, en la que se parte de la elaboración de los reactivos, el diseño de los, eh, de los reactivos, de los kits las plataformas de hardware en las que se van a llevar a cabo los experimentos, los dispositivos al fin y al cabo, y a su vez, finalmente, el software que permita analizar los resultados obtenidos, así como los datos de los pacientes, etcétera, etcétera. Vale, Eso es lo que vendría representado en la parte de abajo de la diapositiva, de acuerdo, en las imágenes. No estoy centrándome en, la, en los cuadros de arriba, sino lo que diría la parte de aquí abajo, no sé si veis el ratón, el desarrollo de, de los kits, de los reactivos, las plataformas que permiten llevar a cabo los experimentos tanto de forma manual como automatizada, y el software para, el de, para la interpretación de los resultados y el, y el control de los datos de los pacientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo final, digamos, de la empresa, dar una solución integral desde el principio del diseño hasta el análisis de los resultados. ¿Cómo se hace? Pues dividiendo una serie de mm, líneas de producto. Hay una línea que realmente es, es real, pero es virtual, porque aquí estamos todos juntos, pero podemos hablar de dos líneas de productos, las que tienen que ver con el diagnóstico molecular y las que tienen que ver con la anatomía patológica. En relación al diagnóstico molecular nos basamos en dos tecnologías fundamentalmente. La del DNA Flow, que utiliza estos chips que veis aquí en la imagen ahí arriba a la derecha, estos chips en los que se lleva a cabo una hibridación reversa. Por decirlo un poquito más en detalle, lo que se trata es de realizar un PCR en el que se utiliza, eh, se trata de amplificar la diana de interés. ¿Cuál suele ser esa diana de interés, entre otros? Pues la presencia de un microorganismo, por ejemplo. no. Vamos a centrarnos en ese ejemplo. Si el paciente tiene ese microorganismo, se producirá la amplificación, ya sabéis perfectamente, supongo muchos de vosotros cómo funciona un PCR, y si hay amplificación del producto, la cuestión es ver posteriormente si se hibrida sobre una sonda específica que aparecen en esta membrana. ¿De acuerdo? Estos son los chips. Aquí a la izquierda tenéis un ejemplo de un negativo en el que solo aparecen los puntos referentes al, al control de hibridación de que la reacción ha funcionado bien. Y aquí a la derecha pues, sería un paciente que presenta múltiples positivos para cuáles sean los, los casos. ¿De acuerdo? Entonces se pone en contacto el producto de PCR con estas sondas marcadas y al revelar, da el punteado. Esa es la tecnología, muy brevemente, lógicamente, por cuestiones de tiempo, del DNA flow La otra técnica, ampliamente conocida por todos vosotros, aunque solo sea por esta pandemia que hemos pasado, que es el PCR a tiempo real, ¿de acuerdo? Aquí se lleva a cabo la extracción de los nucleótidos con sistemas automatizados como pentrons Son robots muy versátiles que permiten añadir y quitar módulos en función de, no de las necesidades, y una vez extraídos los nucleótidos, pues se llevan a cabo las reacciones a tiempo real y con el uso de sondas apropiadas, detectar las dianas de interés. Por ejemplo, COVID, eh, HPV, el, papiloma, el, papiloma, el virus del papiloma humano, como ha dicho Lourdes antes también, son dianas clásicas de nuestros reactivos. de acuerdo. Después pondremos algún ejemplo más. Y la otra rama, digamos, la otra línea, la anatomía patológica, se trata en el desarrollo y en la distribución de anticuerpos para técnicas inmunohistoquímicas y sondas fluorescentes para técnicas de CIS y FISH. de acuerdo. Por concretar un poco, y ya para acabar, se dan una idea de cómo evoluciona nuestra empresa, cómo son sus sedes y los tipos de productos que ofrece, pues vamos a poner nombre a esto que acabo de comentaros. Fijaos, MDX, por la vía del diagnóstico molecular, como digo, una solución integral. Desarrollo de reactivos, pues lo que tiene que ver con la técnica del DNA flow que os acabo de comentar, y el PCR y a su vez con la extracción de nucleótidos. Ejemplo, por pues el virus de papiloma humano, Enfermedades de transmisión, de transmisión sexual, respiratorias, COVID, diversas, ¿de acuerdo? En, todo, en cada uno de los casos se ve si es más apropiado el uso de chips, de la técnica de DNA flow o el tiempo real, la PCR a tiempo real. Se puede llevar de forma manual, pero también se ofrecen dispositivos, el hardware, para realizarlo de forma automática. Por ejemplo, estos son los Hybrid, hybrid spot, que permiten hacer la hibridación de esos chips pequeñitos de membrana de forma automática. También se puede hacer de forma manual, pero tenemos la forma de hacerlo automatizado. Y los datos que se obtienen pues, se pueden analizar con el Ibrisoft, de acuerdo Así que cubriríamos todo este rango de productos desde la producción del kit hasta el análisis de los resultados. De modo análogo, en el apartado de anatomía patológica pues se dispone de un gran número de anticuerpos y las sondas para CIS-FISH -fish, eh, que van a dar diagnóstico para determinadas enfermedades como pueden tener que ver con el cáncer y se puede hacer de forma automatizada en dispositivos como el eh, md Stainer, ¿de acuerdo? Los resultados obtenidos se pueden gestionar a través del software Anapaz. Y todo esto, tanto de diagnóstico molecular como de anatomía patológica, se recoge eh, por el eh, laboratorio de referencia para el análisis de las muestras clínicas que vienen desde terceros, pues hospitales, como os he comentado, laboratorios clínicos o incluso eh, particulares. Con todo esto, aunque sea brevemente, espero haberos dado una visión de conjunto de qué es vitro y de las cosas que, que hacemos aquí. Espero que haya sido de vuestro interés. Así que muchas gracias por vuestra atención. Fenomenal, Damaso. muchísimas gracias. Más o menos yo por, ya por curiosidad, ¿cuánta gente está ahí en Sevilla, más o menos? Pues eso se me escapa, porque crece eh, un montón. Una la realidad, cosa ¿no? cada día. Sí, allí hay mucha gente, porque además no lo he comentado por el detalle, allí es donde se desarrollan los dispositivos, donde uh -huh. se fabrican y se, y se, se ensayan. Así que informáticos y desarrolladores de hardware hay un sí, montón. Lo claro, estoy más metido que aquí en el asunto de la investigación, me manejo más con la gente de Granada. Pero ya te digo, si hay 200 y pico y que estamos 60, yo calculo que sobre el centenar seguro que hay. Qué bien, qué bien. Fenomenal, ¿no? Es que es súper potente la empresa y para la región de Andalucía es fenomenal. Además, un buen ejemplo, ¿no? Porque tenemos muchas empresas además también en Sevilla que también están explorando posibilidades para venirse para acá. Una, una pregunta, eh, Damaso. ¿Cuántas personas eh, admitís para hacer trabajos fin de máster? Eso la verdad que lo gestiona más directamente Asunción, ya lo sabes. Eh, no sabría decirte un número. Entonces no, Si quieres lo hablamos con ella directamente para no equivocarnos. Sí, pero bueno, al menos uno, ¿no? no tenemos que hablar con ella. ¿Vale? Bueno, Ahora, porque estamos, ya te digo, estamos también, eso es una cosa que no he comentado, pero han entrado una nueva normativa, por ser de lo de la documentación y todo esto y los informes que hay que elaborar, en la que se va a requerir por parte de la empresa una, un gran proceso de adaptación. Entonces, por eso no sé en este momento cuál es el número de alumnos que podrían incorporarse. Es que es, ya te digo que es un momento muy particular. Ha entrado una nueva regulación de los productos de diagnóstico in vitro que le da una vuelta al asunto. Bueno, esperemos que, que sea buen positivo. En todo caso, muchas gracias, Tomás Un placer gracias oírte y, y, y bueno, y conocer de, de las muchas cosas que hace esta, esta empresa. Gracias. Muy bien, para lo que queráis, hay que pues muchísimas gracias. Pues Ahora tenemos la suerte también, bueno, das más muchísimas gracias porque es súper interesante. Ahora tenemos la suerte también de contar con Marta Cuadros, que es licenciada de farmacia por la Universidad de Granada. Ella eh, realizó su tesis doctoral en el CENION ¿no? en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, obteniendo su premio Doctorado de Universidad Complutense de Madrid. Y además se reincorporó a la Universidad de Granada el Departamento de Ciencias de la, de la Computación e Inteligencia Artificial con un contrato Juan de la Cierva, nada menos. Entonces, eh, ad además eh, en 2012 se incorporó al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e, e Inmunología a la Facultad de Medicina, donde continúa. Es miembro del Grupo de Genio de Regulación de Presión Génica y Cáncer, dirigido por Pedro Medina. Eh, IP del grupo de, de, del Instituto Biosanitario de Genética del Cáncer, Biomarcadores y Terapias Experimentales. Su actividad investigadora es meritoria, tanto su, por su extensión como por su... ¡Qué largo, su... qué largo, Lourdes! No, pero es verdad, Marta, es que es espectacular y, y además... Sí, sí, tenemos muchos... todos, como todos, eso es... Muchísimas publicaciones en JRC, en Scopus, tiene un índice H muy, muy interesante ya está, Marta, no te cuento más. parece una cosa, pero luego leído queda como fatal y marcando aquí en familia que nos conocemos todos, queda eso así. Sí, pues ya está, tú, tú... Voy a intentar Lourdes, me dices que comparto la pantalla, voy a intentar si yo lo hago bien. Si vale, no, si la no la te la comparto parte, yo, eh, sin problema, eh. Como tú, tú, región, Marta. Yo soy más fuerte, yo siempre hago Google Meet. Pues mira, si no te el cuadradito verde, te la comparto yo, pues no te lo sí, comparto. compartir Un participante puede compartir, a ver, yo le pincho. Bueno, oh tú pinchas, bueno, pues ya está, bueno, la pincha tú, ¿vale? Pues ya está. que sí, sea más rápida. Está. Fenomenal. Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Pues al revés, yo soy la que tengo que estar agradecida, ¿no? De estar aquí con compañeros, ¿no? Pues con Damaso, Antonio y Lourdes, y muchos de vosotros que quizás os conozcan, ¿no? Pero ahora mismo no nos ponemos caras por esto de estar online, ¿no? Pero bueno, pues vengo a contar un poco lo que hacemos en genio y, y también abriros la mente a futuras salidas profesionales. ¿no? Como bien dice Lourdes, pues yo estoy en un grupo eh, en genio, aunque somos profesores de la Universidad de Granada, la mayoría de los investigadores de genio. Y el tema genérico del grupo de investigación en genio es regulación de la expresión génica en cáncer. Como sabéis, pues en cáncer hay muchos genes que están desregulados y es interesante el conocer su papel en esta enfermedad, así como el poder usarlos en la industria, en la clínica para generar nuevos biomarcadores que permitan que se mejore el tratamiento, el pronóstico, ¿no? incluso el diagnóstico del cáncer. Entonces, eh, cualquier grupo de investigación eh, lo que pretende es incorporar personal pues de valía a su grupo, ¿vale? Y ahí podemos estar por pues, diferentes accesos, no todos tenemos que ser graduados ni doctorados, sino que también hay un perfil de técnico de laboratorio muy interesante que está así como un poco olvidado, ¿no? Porque muchas veces hacemos los graduados en las labores de técnico, pero es súper importante. Y mmm, los estudiantes de formación, también los estudiantes de formación, pues enriquecen ¿no? Eh, un grupo de investigación, incluso eh, el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster puede ser el trampolín para acceder o a una ansiada beca para realizar el doctorado ¿no? pues, en un grupo de investigación. Nosotros, Lourdes, ¿le damos la siguiente. Nosotros estamos genio, que no sé si había estado alguna vez ingenio genio, no, eh, por eso estamos en la planta tercera, como veis hay varias fotografías, ¿por qué? Porque los grupos de investigación es algo que está vivo. Salvo, como yo digo, los que somos más viejecillos, ¿no? como puede ser Pedro, pues Juan Carlos, está aquí Maribel y yo, que somos ya profesores de la Universidad de Granada, los precarios, predoctorales, los trabajos fin de máster, fin de grado, van cambiando continuamente en nuestro laboratorio. Pero así funcionan todos, la verdad. Y nos vamos enriqueciendo unos de otros. Aquí tenéis nuestro email por si queréis eh, poner en contacto con nosotros. Pero la verdad que es muy sencillo de localizar porque tenemos una página... Eh, en la Universidad de Granada, que es cancer.ugr.es, esa es la página de nuestro grupo, ¿no? Entonces ahí podéis ver quiénes somos y qué es lo que hacemos. A ver la siguiente. Ah, bueno, es que ahí he puesto, vale, interesante también. Muchas veces en otras presentaciones me preguntáis, eh, voy a ser muy práctica y muy sincera, ¿cómo podéis acceder luego, después de vuestra realización del trabajo fin de máster, pues cómo podéis acceder al laboratorio? Pues la verdad que Genio, por, por suerte o por desgracia, pues funciona muy de acuerdo a la ley. Aquí no puede haber nadie que no tenga un contrato o, en vuestro caso, si sois estudiantes de doctorado o de grado, un seguro escolar que lo avale ¿no? en vuestra realización de vuestro trabajo. Entonces, nosotros, por desgracia, en España la investigación no da mucho dinero y si lo dan es para el material fungible o inventariable. Por lo que la contratación de personas y sobre todo en formación, pues es muy difícil. Entonces, como puedo ver aquí en este cuadrito gris, pues la mayoría de los becarios que forman parte de nuestro grupo son becarios FPU, ¿no? Es decir, han conseguido una beca de formación del profesorado universitario del ministerio. ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Pues cada vez se pone más difícil. Porque antiguamente eh, contaba tener un buen expediente académico, pero también contaba el grupo receptor y los miembros del equipo que no avalaban. Pero ahora solo cuenta la nota del expediente de vosotros. Entonces, pues la verdad que las notas es un pequeño hándicap que siempre ha contado, ¿no? Y sigue contando. Pero tampoco os quiero desmoralizar porque, como veis, pues la mayoría son becarios FPU, FPU, FPU, plan propio. Pero también hay una persona contratada con cargo a proyectos vale Ahora está Juan San Juan, pero antes tuvo Carlos Baliña, pues es, es, es gente que ha demostrado una valía pues, muy importante en nuestro grupo y nuestro grupo ha hecho un esfuerzo para contratarlo con cargo a algún proyecto que hemos tenido. Así que no os quiero desanimar, las notas son súper importantes, pero también el que la sigue la consigue. ¿no? En este caso, por ejemplo, hasta este chico llegó a hacer dos másteres ¿no? hasta que pudo entrar con nosotros. Entonces, pues, siempre está esa opción, ¿no? Pero que sepáis que la nota, pues, es el primer inconveniente para entrar en un grupo de investigación. A ver, la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en Genio? Nosotros en Genio, me parece que así. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación? Pues nosotros somos un grupo, como he dicho, que somos profesores de universidad pero tenemos el laboratorio Ingenio y colaboramos con diferentes hospitales, ¿no? porque tenemos muchos proyectos eh, con muestras hospitalarias. En nuestro laboratorio tenemos dos grandes bloques, nosotros trabajamos mucho con biología molecular, pero también trabajamos con cultivos, incluso diría que otro gran bloque, cada vez más trabajamos con ratones. También por eso os invito a que os saquéis el título de manejo de animales, que os puede ser muy útil, ya que cualquier experimento que se realiza en el laboratorio con nuestras células, para validarse, pues requiere cada vez cada día más que se que se validen estos experimentos con laboratorios, con laboratorios, en laboratorios con ratones no entonces os invito también que si estáis dudando si realizar algún curso de manejo de animales pues es muy interesante qué hacemos pues hacemos la verdad no es por vendernos así muy bien pero somos un grupo pues muy competitivo tenemos un aparataje en común que, que está disponible en Genio pero también tenemos aparataje propio de nuestro grupo. Pues de técnicas de biología molecular, pues hacemos de todo lo que se ocurre. No sé, o pues, extracciones de todas las biomoléculas, PCR, QPCR, eh, PCR cuantitativa, Western Blot. Con células, pues ¿qué hacemos? Transcepciones, traducciones, citometría, un montón de cosas. Y con ratones, pues hacemos bastantes cosas. Bastante cosas. Entonces, generamos modelos propios, introducimos... Células de interés en ratones, estamos ahora generando PDX, ¿no? Pues somos un grupo que cada vez más, pues somos más multidisciplinares y somos capaces de, hacer, de realizar más cosas. También importante, y yo creo que lo comenté en el máster, eh, el perfil bioinformático. También en nuestro laboratorio, pues tenemos tres bioinformáticos. Un, chico, un, bueno, un becario que acaba de realizar su tesis doctoral que está en una beca puente, otro que lo vale en breve y Marisol Benítez porque pues es una FPU, lo tenemos tres informáticos. Todos trabajamos en el complejo Swift que seguro que lo habrán contado ya en el máster, ¿no? Pues son complejos que facilitan la apertura de la cromatina. Por tanto, eh, cualquier problema en estos genes, ya sea mutaciones, amplificaciones, delecciones, descontrola la regulación de la expresión génica. Hay gente que estudia más el papel. Eh, en, en vivo, en un ratón, y yo, por ejemplo, pues estudio muchos de estos genes que forman el complejo en diferentes muestras biológicas y diferentes enfermedades para ver si nos pueden servir como biomarcadores, ¿no? Aquí es lo que decimos que sabemos hacer, pues nos aprendemos muy bien, sabemos hacer muchas cosas, pero porque somos un grupo muy amplio, ¿vale? yo yo le doy a todas las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, por pues ser de bioinformática, sé de cultivos celulares y soy de biología molecular, pero si por algo me decantara, decantara pues yo sé más de biología molecular. Pero como sabéis, la ciencia es una ciencia, la ciencia que está siempre puesta en todo y hay que ir readaptando y reubicándose, ¿no? Pero trabajamos en todos estos niveles. Y no sé si más cosillas sí. Bueno, aparataje que sonará, pues he puesto aquí las fotos, pero la verdad que en genio no es importante tanto tener aparataje porque son un centro, entonces se puede como alquilar los diferentes dispositivos, entonces se pueden hacer un montón de técnicas, ¿no? En genio. ¿Y qué más cosillas? Así que estoy preparado. Ah, eso también, eso, eso me gusta decirlo también. Eh, también cuando uno va a trabajar, yo creo que una de las suertes que yo tengo... Que yo todos los días voy feliz a trabajar en mi puesto de trabajo, ¿no? Fui contenta, animada, ¿no? Cada día es diferente, es una suerte que tenemos los investigadores, los profesores de universidad, estamos en contacto con gente joven, un día estoy aquí dando una charla, corrigiendo un examen, haciendo una QPCR. Entonces, eh, tenemos una suerte grandísima. Eh, pero también que ofrecemos que nuestro grupo, pues en realidad, pues somos un grupo majo, ¿no? Y eso creo que es importante, que hay buen ambiente de trabajo, eh, somos muy distintos, pues hay de todos los tipos, chicas, chicas, chiques, mmm, simpáticos, no tan simpáticos, hay de todo. Entonces somos un grupo pues, que realmente mmm, formamos una familia porque pasamos mucho tiempo juntos. Entonces aquí pues, se puede crecer mucho personal y profesionalmente, aparte de aprender pues, muchas técnicas. Y aquí alumnos que hicieron, por ejemplo, el TGM con nosotros, pues no todos han acabado en nuestro grupo porque eso es imposible, ¿no? Eso es imposible de que todos los estudiantes los podamos absorber nosotros, pero por ejemplo, María Dolores Becerra y Lele, pues esta chica que, también claro que quería irse fuera y está haciendo su tesis doctoral en Gales. Eh, eh, por ejemplo, Alberto también está con contrato puente, Maricarmen Carmen Ortuño, esta, esta chica se fue a Madrid hizo la tesis en el CND, ya la he leído hace poco, Ana, Ana nosotros decíamos que era eslovena, pues esta, estuvo, esta chica estuvo en Málaga con una maricurilla, vuelto a su país, a Eslovenia, Carmen Lechuga, pues decidió que quería ser cantante. Pues no pasa nada, la vida todo el mundo tiene por qué ser científico, purificación, eh, Fernández era majísima también, pero ella optó por poner una oficina de farmacia, Juanma, Juan Manuel, pues se fue también hacer la tesis al País Vasco y ahora regresa de postdoctoral al departamento de fisiología, como veis, sigo teniendo relación con ellos, porque ya os digo que pasamos mucho tiempo juntos. Pues aquí más cosas os pongo, pues este Álvaro, el bioinformático que acaba de leer la tesis doctoral con nosotros, yo he sido subtutora a FPU, le ha ido muy bien, un perfil bioinformático, ha tenido muchos, muchos galardones, pero bueno, todos le ha ido bien, en realidad os pongo este ejemplo porque es muy llamativo Álvaro, pero la verdad que todos se han colocado bien, Carlos Baliñas que no tenía beca FPU, eh, está en París, Paola Peinado que si era, era becaria de la Caixa, esta se acaba de ir al Reino Unido, Alberto acaba de terminar, no sabemos bien dónde se va a ir, pero tuvo su FPU también con nosotros. Y entonces, pues ya está. No sé qué, lo que queréis preguntarme así, pues he contado más o menos cómo funciona un grupo y las posibilidades que hay. Esto sucede en todos los grupos de investigación, ¿vale? El que entre y salga personas y diferentes contrataciones. Y la verdad es que todos los grupos, por lo menos aquí en Genio, pues son muy, muy multidisciplinares, saben hacer de todo. Porque son, al trabajar como en un, todo en un mismo sitio, pues aprendemos todos unos de otros, tomamos café juntos, hablamos, los becarios se relacionan. Entonces, pues la verdad es que somos un grupo, creo yo, que muy interesante, personal y profesionalmente. Pues fenomenal, muchísimas gracias. No sé si te oyes, sí. Si estoy... Sí, yo te oigo como bien. Yo, te digo, yo No tenía yo dudas, ¿te oiré o no te oiré? Pero sí, ha ido todo bien. <risa> Pues fenomenal, oye, pues muchísimas gracias porque. No sea, si pregunta... tiene alguien alguna pregunta, ¿no? ¿Están ¿Este, ahí alguna sí, sí, la pregunta es la de siempre, Marta, ¿cuántas personas aceptáis para hacer el trabajo pues el claro, de máster? Ya... Todo tiene que hablarse con, con... Claro, eso ya depende, ¿no? Vamos... Tenemos que hablarlo todo con Pedro y todo eso, porque... Ya, pero más o menos, ¿por dónde van o, los tiros? ¿No? Si o, es una sola o, o pueden mucho, ser uno, muchas. Yo se lo dije a los alumnos, Antonio, es que yo sé qué pasa este año con los nuevos plazos, esto vamos a mutar, sé que estamos ya en febrero. Entonces, otros másteres, los que damos clases, pues no han ido metiendo estudiantes de TCM. Y los laboratorios pues tienen una capacidad determinada, pero es que mmm, ya tenemos becarios de TCM. Uh -huh. Se lo dije yo a los alumnos, porque es que no lo hemos elegido bueno. todavía. Me ah, parece así un poco que el año que viene debería de… pero eh, no, digo en general no sé. para todos los másteres, por ejemplo, en el máster de Transnet todavía no sé si voy a tener un estudiante y yo le digo a veces a Juan Antonio Machal que he dicho que qué barbaridad. Bueno, aquí ya, aquí ya, ya sabes que la política en el caso del máster de The enterprise es que se incorporen cuando hayan terminado sus clases y eso es a partir de mayo. No obstante, de todas si todas hay, formas, un poco hay acuerdo… Viendo. Antonio, sí, sí, perdona, no. esto lo estamos haciendo a nivel genérico, no solo para, no, ya, ya, pero pero bueno, para todos los másteres, para sí, si másteres. pero si es también... un debate abierto, pero por ejemplo, Antonio, pues yo, cuando dice, se van incorporando en mayo, pero por ejemplo, yo que soy súper clara, nosotros nos vamos de vacaciones en agosto, entonces, ¿cómo quieren hacer el ¿No lo termino de entender? Uh -huh. Esos, esos tiempos deberían de consensuarse un poco los que quieran entrar en un laboratorio de investigación, porque es aquí en agosto es como que cortamos, porque venga, no tenemos ni ratones ni células, nos vamos. Y aunque el laboratorio se queda vacío, pero nosotros cortamos en agosto. Entonces, eso debería de replantearse un poco. Vale, bueno, pues vamos a seguir, que ya tenemos, tenemos también a Ángel Cebolla. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ti. Bueno, eh, Marta, perdona, deja que no te he despedido muchísimo. No, no pasa gracias. nada, no, estamos pues, es aquí en familia, así que perfecto, muchas gracias, Luna. Pues nada, que espectacular y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Y ahora, eh, no sé si hay alguna pregunta aquí, que me dice ha sido un placer, vale, es fenomenal que estar con vosotros, estupendo. Eh, eh, ahora vamos a presentar a Ángel Cebolla, Ángel que tiene una trayectoria espectacular, tiene ya una empresa Biomedal que ha, ha sido eh, partícipe y ha tenido también eh, muchos alumnos de máster, de Bioenterprise y de otros y, y ha acogido... Eh, varios alumnos y, y contratado a gente muy interesante y además ahora eh, va a presentar ha tenido una experiencia muy positiva, ha salido de esa empresa o ha medio vendido porque ha quedado, también se ha querido quedar también con, con parte de la empresa y ahora ha lanzado otra muy prometedora con muchísimo potencial para el CMDC y os la va a contar y Ángel, muchísimas gracias, él ha participado también en ACESGEL haciendo un trabajo espectacular eh, con su equipo y también una empresa que está ayudando a cambiar el destino de la enfermedad neurodegenerativa y que es un placer que esté con nosotros gracias Ángel gracias Lourdes por tu presentación gracias Antonio por seguir contando con estando en contacto con nosotros no voy a decir que todavía no, no, no, no he vendido biomedal, sino simplemente estoy compartiendo, digamos, recursos. Se supone que con la edad uno aprende a hacer más eficiente las cosas o por lo menos tiene más contacto para que te ayuden y, y más ojo para que te ayude gente competente y que pueda, pueda liberarte algunas funciones. ¿no? Pues eh, bueno, yo, yo os quiero, no sé si, si estáis viendo mi diapo o, o, o es la de la presentación que te envíe Lourdes, es la que te envíe, ¿no? Bueno, es la misma prácticamente la que, la que voy a, a presentar, o sea que puede, podemos utilizar esa. Eh, bueno, eh, un par de los recursos, no, no, nosotros en Biomedal pues llegamos a, a tener una venta bastante importante de, una, de una, un producto que habíamos desarrollado con, pues de, prácticamente nosotros con colaboración con, con laboratorios de la universidad y de SESIC y, y bueno, él, se convirtió en número uno en, en pruebas rápidas para detectar gluten en, en, en líneas de producción de, de industria y con ese dinero, bueno, pues quería meterme en, en, en retos más, todavía más, más con, <risa> ¿no repetir repetir algo que que fuera todavía más gordo y me he metido en, en, en una empresa que, que de un, un amigo investigador que ha encontrado una, una molécula, una spin-off, un amigo investigador que, que, bueno, tiene una molécula que ha visto que, que extiende la vida en, en ratones. Es eh, una molécula de envejecimiento. Esto me ha abierto a aprender a un tema nuevo, que, es la, que no pensaba en la vida haberme metido en él, que es neurología y neurociencia. Y, y ahí estoy, en, el, en este tema y intentando que esta molécula pues vea la luz y sea un, la primera molécula que tenga actividad frente al Alzheimer o Parkinson, de las que hay ahora mismo conocida. Eh, desde hace 20 años no se ha salido todavía una molécula en, en, eh, por la EMA, por la, por la Agencia Europea de Medicamentos y... Y esto, bueno, pues tiene buena pinta porque baja los, eh, bueno, aquí os voy a, os voy a dar una, una, una introducción de lo que es la empresa, aunque bueno, primero voy, voy a hablar de la, la, la, las, digamos, la, la gente que nos podía ayudar a, a llevar a esta molécula, digamos, aprendiera haciendo, eh, pues ayudando a esta molécula a salir al mercado pues cosas que digamos que actividades que puede aprender y que realmente son muy demandadas porque realmente un cuello de botella, el cuello de botella mayor que hay aquí en Andalucía para sacar, sacar empresas adelante, eh, son emprendedores o gente que conozca el camino de, de sacar un producto al mercado, ¿no? Entonces, ahí eh, quizás sea el mayor cuello de botella, luego está otro, ¿no? Está la inversión y todas esas cosas, pero la inversión en realidad es, es global. O sea, tú puedes sacar dinero de Estados Unidos para invertir en tu molécula, puedes sacarlo de Reino Unido de donde, o de donde sea, porque to, todo el mundo que está interesado en este tipo de soluciones o, o digamos, a la vez conseguir que una, una, un producto que soluciona un gran problema eh, esté en el mercado, pues va a ganar por un, por un lado la satisfacción de que has encontrado una solución para, para un problema gordo en el ser humano y otro por otro lado, te puedes tener, tener también eh, dinero, como por ejemplo los de los de BioNTech, ¿no? Con la vacuna de Pfizer, que, que están ahora entre las 10 empresas más apaloradas de, de, de, de, de, de, bueno, de Estado de, de Europa, de, perdón, de Alemania. Y, y a la vez pues, han hecho que podamos recuperar la, la normalidad ¿no? sin muchas muertes eh, por el coronavirus pues este tipo de cosas pueden ocurrir y ocurren muchas veces en, en otros países, aquí no, no ha ocurrido pero bueno, yo creo que tengo la esperanza de que esto pueda, podamos nosotros desde esta empresa Mastix podamos hacer este tipo de, de, de aportación ahí no, no, no, no tenemos tanto trabajo en, en que digamos que que ofrecer en el laboratorio, porque básicamente casi todos los trabajos que tenemos que hacer son de búsqueda de informaciones bibliográficas para reforzar el mecanismo de acción. Que he encontrado el diseño y presentación de resultados de investigación a agencias o a, a la digamos el trabajo de, de, que hacen falta para para pasar la, la agencia regulatoria puede haber algo de experimentación animal que pueda ayudar a alguno de los grupos de los, de los investigadores que estamos que tienen que, tienen en, que tenemos en, digamos, colaborando en este, que, que son los, los que crearon esta esta spin-off pero si digo yo, yo creo que es mucho más interesante el trabajo de, de de oficina, realmente porque eso es lo que más se desconoce aquí donde más valor va a tener para formación donde más cuello de botella hay, o sea, realmente ahora mismo, por ejemplo, en, en una de, de las demandas mayores que hay de empleo es personas que saben participar en estudios clínicos. Eso, hay un cuello de botella importante y hay casi trabajo seguro. De hecho, hay un, una burbuja ahora de máster en estudios clínicos porque realmente se colocan todos. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que creo que, aunque hemos hablado también de trabajos de modelos animales, experimentación animal y demás, ahí creo que hay mucho más gente que podemos tirar de que tenemos que tener tenemos colaboradores y posible gente interesada y, y bueno de hecho están trabajando allí en eso pero en el tema de, de diseño gestión de estudios clínicos y eso es donde tenemos más cuello de botella eh, también mh, hay algunos biomarcadores que se están desarrollando de acuerdo a la a la digamos la, la actividad de este de, este, de esta molécula que también estamos desarrollando y estos proyectos pues son, son parte de las cosas que se podría unir una persona que quisiera ya una parte experimental pero más relacionada con la química, con la instrumentación química eh, bueno, viene muy bien por supuesto que sepa redactar y que, sea, y que maneje instrumentación analítica no y por supuesto que maneje el inglés y demás este es, pero que redacte bien es muy importante, eso es una cosa que no se ha cuidado mucho en la educación de ahora Así que los que sabéis redactar bien, aquí se va a pero que sepáis que eso es importante, que se entienda lo que, lo que escribís y que lo pueda entender cualquiera y se va a, a expresar bien las ideas. Bueno, el siguiente, siguiente diapositiva, un poco de resumen de, de nosotros. En la actividad de esta molécula en, en animales, pues la que le hemos trasladar ahora a ver si funciona en humanos y, y la primera enfermedad que queremos tratar es alzheimer por, por bueno, el impacto que tiene eh, el coste de una persona que tiene, sufre alzheimer puede ser entre 14.000 y 42.000 euros por, por, por, por año entre el, el, la gente que tiene que estar cuidando, cuidando a esta persona o tiene que estar eh, dándole los medicamentos y demás y, lo, y el coste de los medicamentos pues la verdad que es un coste muy elevado y aquí va a más porque cada vez eh, la esperanza de vida es mayor y a partir de los 85 años, pues sufrirán Alzheimer pues, un porcentaje bastante importante, entre el 15 y el 30% de las personas, dependiendo si es hombre o mujer. Eh... Bueno, esto, este, la acción de este medicamento se, se, se basa en, en unas hormonas esteroideas que bajan con la edad su nivel. Y sobre todo hay un balance entre la forma sulfatada y no sulfatada, que, que, que es lo que puede influir este, esta molécula. La parte sulfatada parece que tiene actividad pues, de, eh, que es protectiva e incluso regenerativa frente a la neurodegeneración. Y además pues, lo, la, la, parece que actúa... Eh, bueno, seguramente sabréis que la restricción calórica y el ejercicio físico son de, de las únicas formas que se puede intervenir a un de, para prevenir Alzheimer, Parkinson y este tipo de enfermedades. Pues parece que esto está relacionado con ese tipo de, de ruta. Así que tiene su sentido, tiene un mecanismo de acción que tiene sentido, que ya parece que puede estar relacionado, la epidemiología apunta, que, que, está, que beneficia y que protege frente y que regenera frente al, a la enfermedad neurodegenerativa. Y, y en principio tiene todo sentido. Eh, además, siguiente diapositiva, por favor. Eh, aparte, bueno, tal, como ya he mencionado, el fármaco pues, extiende la vida como un 15 o un 20%, la vida del gusano de, de, de ratón. Y también en ratones baja, mejora la memoria. En tres meses, un ratón viejo puede recuperar la memoria. Eh, tiene también, restaura la actividad colinérgica de, de, de cerebro o sea, con lo cual eh, es uno de los factores que se ven disminuidos que se ven, ven suprimidos en el, en el Alzheimer o sea, se destrozan las neuronas colinérgicas y esto parece que lo restaura siguiente diapositiva y para colmo, pues el farmacontima se ha utilizado ya en humanos porque se utilizó en un programa de cáncer que no pasó, digamos en fase 2 se quedó porque no mejoraba mucho lo que había en el mercado, pero bueno, lo que queremos ver nosotros es otra actividad, es neurodegeneración. Y ahí es donde tenemos actividad pro de propiedad intelectual. Y, y además, ya sabemos que tenemos un biomarcador que es ver el balance de estas hormonas esteroideas entre las formas sulfatadas y no sulfatadas que son, pueden ser modificadas con este fármaco, ya se sabe que de dos a cuatro veces, que es más o menos lo que debe de restaurar frente lo que en enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, disminuye eso alrededor de dos a cuatro veces este ratio y parece que este fármaco lo restauraría es un mecanismo nuevo está relacionado también con el, la deposición de beta-amiloide de, de, de, de agregación de beta-amiloide porque esta proteína mmm, se desagrega en los modelos animales o sea que, que tiene ese, también esa ventaja. siguiente diapositiva eh, bueno, estamos en el proceso de, de hacer estudios clínicos ya de esta molécula y de la parte de preclínica pues estamos también viendo variaciones de combinar este fármaco con neuroesteroides, con esteroides que, activ que activan de alguna forma algunas funciones en el cerebro y ver combinaciones que puedan ser efectivas, no? porque pueden incluso mejorar la que tenemos ahora mismo, la formulación que, que pudiéramos tener en, de, del, del fármaco. Así que bueno, todo, en toda esta historia invitamos a que si hay alguno que esté muy interesado en el tema, esto es un, hay que decir que es de alto riesgo, pero es muy ambicioso. Ahora mismo la empresa es pequeñita todavía, somos dos personas, pero la idea es que se incremente con las inversiones y demás, pues se incremente pues, en dos años, pues tengamos de 10 a, a, a 15 personas. Y subcontratando casi todas las actividades, pero haciendo una actividad muy, muy intensa para sacar este fármaco al mercado. Eh, creo que con esto ya me someto a vuestras a vuestra preguntas. Muchísimas gracias Ángel. Sí, bueno, dices que tiene mucho riesgo, pero mucha rentabilidad, muchísima, ¿no? O sea, la, la posibilidad de, sí. de esta empresa es... Impresionante, ¿no? Y de hecho así se ha visto, ¿no? Y lo hemos visto en especial con todos los mentores, lo han visto también muchísimo potencial. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad? Eh, bueno, yo eh, sí quería primero agradecer a, a Ángel su participación, que ya viene siendo habitual y, y todavía por esa razón pues más, más agradecido. Eh, en segundo lugar, que creo que para los que no conozcan el mundo de la empresa... Eh, Participar en un proyecto que arranca es, es una oportunidad que no se presenta todos los días. Eh, mucha gente piensa que ir a una empresa ya formada y demás pues, va a ser más ilustrativo, pero yo creo que es al revés, porque le van a asignar un trabajo dentro de una cadena mientras que aquí es la cadena entera. Por eso eh, a mí esta, estas ideas me encantan. Y si a eso unimos quién es la persona que lo lidera, que es el, el doctor Cebolla, pues eh, es que el, el éxito está garantizado. Así es que, vamos, si, si yo estuviera en la tesitura ahora de, de buscar ese, ese empleo, eh, pues eh, yo sería el primero en pedirlo. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias. Desde luego, una, es un equipo excelente. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con ellos, bueno, mucho, durante mucho tiempo, pero está, eh, eh, muy estrechamente estos últimos cinco meses. Y la verdad es que tiene un potencial brutal, y además, un equipo muy profesional y muy trabajador, y con el que vais a aprender muchísimo. O sea que, eso sin duda. Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias. Y ahora tenemos a Cristina del, del Hospital Universitario Virgen de la Nieves. Cristina, que también es súper interesante, un proyecto también muy, muy interesante. Cristina es profesora, ayudante doctor del Departamento de Bioquímica, Biología y Molecular de la Facultad de Farmacia y también su, su especialidad investigadora se ha centrado sobre todo en farmacogenética desde el inicio de su carrera científica. Ha publicado también 39 eh, artículos científicos de alto impacto con unos índices muy altos. Y, y bueno, quiere aumentar su experiencia y expandir sus límites profesionales y, y ha trabajado en centros de reconocido prestigio. Eh, tiene una, un liderazgo que viene avalado por, por su papel en, en la unidad de farmacogenética de lo, del Hospital Virgen de la Nieve. Ha dirigido y, y actualmente dirige también ocho tesis doctorales, ha tutorizado 30 TFM y 12. Eh, TFG, o sea que imaginaros los trabajos del fin de grado, del fin de máster que, que ha evaluado, que ha ayudado y Cristina, muchísimas gracias en estar con nosotros hoy aquí no sé si Hola. quieres, compartes tú la, la sí, la, diapositiva, la ¿no? voy a compartir ¿no? yo ¿vale? Sí, porque así puedo pasarla yo ¿no? mejor sí, sí, es mejor, por supuesto pues nada, el cuadradito verde ¿sabes cómo funciona Zoom, no? Pues no, muy bien, pero bueno, espérate ¿ve un cuadradito verde? sí, abajo, sí, en he dado si le da y sí. te pone comparte pantalla y ya le da a la pantalla. ¿Se ve mi pantalla o no? No, no. No, no. no se ve, Cristina, ¿no? No, no se ve. Está la de que tenía... El profesor Cebolla. O entonces, darle Lourdes mejor porque no. Pero, aunque estamos a la verdad, no sí, sí ya está sobre esta. Sí. Bueno, pues yo lo que quiero presentar un poco es lo que hacemos allí en el servicio de farmacia, en la unidad de farmacogenética, las líneas que llevamos y definir un poco lo que es farmacogenética y presentarlo un poco, porque el, para la mayoría de la gente no, no saben sí lo que es la farmacogenética. Bueno, estamos en, en, la unidad de, en la unidad de farmacogenética, está en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y nuestra finalidad es, mmm, se realiza una serie de test genéticos para ver si una serie de fármacos responden o no, a mejor a un tratamiento, si un, una serie de pacientes responde mejor o no a un tratamiento. Vale, pues ahora mismo las líneas que tenemos son tanto la farmacogenética como la nutrigenética. y... Mmm, pues aceptan a todo tipo de, tanto de licenciados como en formación profesional, máster, etcétera, ¿vale? Vale, ¿puedes pasar? Mira, vale, entonces en primer lugar vamos a definir lo que es la farmacogenética, que es un concepto que no es algo nuevo, sino ya tiene su, su antigüedad, ¿vale? Desde... Eh, William oster fue el primero que definió lo que es la, la farmacogenética reconoció que había una variabilidad intrínseca de cada individuo cada individuo pues respondía mejor o no a un tratamiento en función de, de una serie de variables como el sexo la raza el peso no y cada, eso influía en que respondieran mejor o no al tratamiento y en sí lo que es la lo que a día de hoy es un, un problema sanitario, ya que los lo fármacos utilizados a día de hoy pues, dan muchas reacciones adversas y debido a esas reacciones adversas, pues en, en este caso en Estados Unidos, 2,2 millones de personas son hospital, hospitalizadas, lo que equivale en España a unas 250.000 hospitalizaciones al año y lo que es unas 40 muertes al día. Entonces, tanto eso se deriva, tanto con con, problema con la eficacia de los fármacos, porque al tener esas tasas de, de reacciones adversas por, para el paciente responde peor y, a un, y esas reacciones adversas lo que deriva también en, son ingresos hospitalarios y un gasto para el sistema sanitario. Hay diferentes conceptos, uno es la farmacogenómica, la farmacogenética y lo que es un biomarcador genómico. La farmacogenómica consiste tanto en la investigación de variaciones de ADN como de ARN en la respuesta a los fármacos, lo que nos va a dar lugar a identificar nuevas dianas terapéuticas. Y ya en sí, la farmacogenética es una parte de la farmacogenómica que estudia solo la secuencia del ADN, lo que nos permite construir una base genética y, y que nos va a aportar unas diferentes respuestas de los pacientes a un mismo fármaco. Y ya lo que es un biomarcador genómico puede ser tanto de diagnóstico como pronóstico de predicción y ya una característica medible del ADN o del ARN y es un indicador biológico normal. En el caso de diagnóstico pues nos van a permitir clasificar la enfermedad de pronóstico, aportan información de, la de aparición y evolución de la enfermedad y de predicción nos va a permitir mmm, antecedernos si un paciente va a responder o no al tratamiento o va a presentar toxicidad a dicho tratamiento. Entonces, el modelo actual que tenemos es un pool de pacientes que ante un mismo diagnóstico reciben un mismo tratamiento. Una serie de pacientes van, van a responder bien a ese tratamiento, otros de ellos van a responder bien pero van a tener toxicidad, otros van a tener toxicidad y, pero responden bien, y otro pool de pacientes tienen toxicidad y no responden bien. Entonces nuestro modelo es identificar a todo ese pool de pacientes y identificar, bueno en este pool de pacientes los que responden bien sin toxicidad tienen una dosis estándar, los que no responden se le aumenta la dosis y a los que tienen toxicidad se les disminuye y los que tienen tanto toxicidad como que no responden pues se les ofrece una terapia alternativa. Entonces, identificar este tipo de pacientes nos va a permitir obtener una medicina individualizada y lo que supone un beneficio para el sistema sanitario, porque disminuye las reacciones adversas, va a permitir elegir un fármaco más seguro, un mejor cumplimiento del tratamiento, mayor probabilidad de éxito terapéutico, así como una disminución del coste para el sistema sanitario. Por otro lado, otra de las líneas que tenemos abierta es lo que es la nutrigenética, que es una, rama, ay, a ver, es una rama de la genómica nutricional que tiene como objetivo estudiar las variaciones genéticas de las personas que influyen en el metabolismo de los nutrientes, la dieta y lo que está asociado a, a esta. A día de hoy tenemos una línea de investigación que lo que determinamos es una serie de polimorfismos que está en... En el metabolismo de la vitamina D, y estamos viendo si eso influye con el desarrollo de, de enfermedades tanto oncológicas como inmunitarias. Y a su vez, también en el caso de, de pacientes que ya tengan esa enfermedad, vemos si esa serie de polimorfismos en esta ruta metabólica influyen en que tengan una mayor supervivencia o no. ¿Vale? En, la en esta diapositiva es un, un ejemplo ¿no? de toda la ruta metabólica de esta vitamina y son todos los polimorfismos que, que se estudian al, en, a lo largo de esta, de esta cascada, tanto en el receptor como en los citocromos, etc. ¿vale? Y, y ya en la última diapositiva, que están las líneas de, de investigación que llevamos a cabo. Entonces, tenemos farmacogenética en oncología, tanto en cáncer de mama como colon, pulmón etcétera, en oncopediatría, en leucemia, linfoma y otras neoplasias, en enfermedades, en farmacogenética en enfermedades autoinmunes como la psoriasis, esclerosis, artritis reumatoide, en enfermedades pulmonares como el asma, el POC y la fibrosis quística y ya lo que he mencionado sobre la nutrigenética. Entonces todas estas líneas estamos, están abiertas a día de hoy en la unidad y mmm, cada una de estas líneas pues, está encabezada por por persona, personas que están ya eh, en su última fase de, de lectura de tesis doctoral. Entonces, en el laboratorio pues tenemos 10 personas, cada una lleva a cabo esta líneas y estamos abiertos a todo a todo tipo de, de estudiantes. vale Nada más, yo mmm, que soy bienvenido, quien quiera participar, colaborar con nosotros y encantado. ¿vale? Muchísimas gracias, Cristina.